Buenas tardes, soy Teresa Mayeroni, responsable de comunicación de CESBIMAP, y quiero darles la bienvenida a este webinar: Valoración de daños en vehículos, información útil para el perito. Vamos a dar unos minutos mientras todo el mundo se va añadiendo, ya va subiendo la lista de asistentes, y vamos a dar algunas claves. Como podrán hacer preguntas, que tienen un apartado de preguntas durante todo el debate, y Javier Hernández, compañero de CESBIMAP, pues será quien les dé paso al finalizar el webinar. Si nos escuchan pero no nos ven, puede ser que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer clic en el copo de nieve, que es o azul o amarillo, que está en la parte inferior debajo, en la barra de tareas de su monitor, y entonces ya nos podrá volver a ver. Bienvenidos a todos los asistentes, también a los que nos escuchan desde América. Intentaremos emplear palabras que todos conozcamos, carro, auto, coche, recambio, repuestos, placa, matrícula, etcétera Pero si tienen cualquier duda, no, no, no duden en, en escribirnosla y se, lo, se la solucionaremos. Quiero presentarles a mi compañero Javier Hernández, compañero de CESVIMAD del Departamento de Desarrollo Pericial. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes a todos. Y a José Ignacio Díaz, que será el responsable del webinar. José Ignacio es ingeniero industrial con la especialidad de mecánica por la Universidad de Valladolid. Es especialista en peritación y responsable del departamento desde 2011. Tiene conocimientos avanzados sobre peritación de vehículos, de otros daños, asesora a fabricantes de vehículos, a compañías de seguros en diversos países, ha hecho proyectos en Filipinas, en Bélgica, en Polonia, en Arabia Saudí, etc. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas Nos gracias por la aquí. presentación. Hola José Ignacio, buenas tardes. Gracias por vuestra ayuda. Vamos a empezar eh, el webinar y voy a empezar ya desmintiéndome desde el primer momento. No sé si en la transparencia que veíais en la, en, la, en la portada, mientras Teresa hacía la presentación, veíais que ponía evolución de la valoración de daños en automóviles. Bien, pues del todo cierto no es. ¿Por qué? Porque si entendemos como evolución aquello que sucede y cambia y muta total y completamente, eh, no estamos en la palabra acertada de evolución. Yo lo que quiero mostraros es todos aquellos pasos que la valoración de daños en automóviles ha dado. Desde la primera valoración eh, de daños en la cual el perito acudía físicamente al taller a hacer la valoración de daños tradicional... Vamos a pasar por una etapa intermedia, en la cual eh, estamos un poco en el mismo caso, pero ya tenemos una intervención por parte del taller, que sería lo que veis en el apartado número 2, que hemos denominado como valoración de daños en taller, lo vamos a dejar ahí y después lo explicaremos con más profundidad. A continuación, vamos a tener una tercera etapa, la cual hemos denominado valoración de daños a distancia, es decir, Vamos a basarnos en la utilización de novedades tecnológicas que podamos utilizar para mmm, tener fotografías, para tener vídeo y poder peritar a través de estos elementos. Como digo, también lo explicaremos más, más tranquilamente. Y por último, pues nos vamos a ir a esa valoración en la cual la compañía de seguros delega la realización de la valoración de daños al propio taller. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo todos y cada uno de los pasos. ¿Esto quiere decir que eh, la valoración de daños tradicional se acaba cuando empezamos con la valoración de daños en taller o cuando empezamos con la valoración de daños a distancia? Por supuesto que no. La valoración de daños tradicional, si marcamos una flecha de arriba abajo de todo el índice, va a estar presente en todo momento. Por eso decía que lo de la evolución ha sido eh, utilizar como... Eh, Terminó, pero no como, como una, una realidad en este caso. ¿De acuerdo? Va a estar presente la valoración de daños tradicional, va a continuar haciéndolo en el taller, vamos a tener valoración a distancia y a la misma vez vamos a tener daños en el taller. Lo que sí que cambia es que todos y cada uno de ellos se incorporaron más tarde que. Eh, que que, que las demás. Es decir, siempre hemos tenido la valoración de años tradicional, empezamos con la valoración de años en taller, continuamos con valoración de años en distancia y continuamos con valoración de años por el taller. Perfecto. Muy bien, pues con eso tenemos eh, todo el índice visto sobre lo que vamos a tratar aquí en el webinar. Dicho esto del índice, no quiero dejar pasar la, la ocasión de darles la bienvenida al webinar, conocemos qué es lo que vamos a tratar, espero eh, todas las preguntas, todas las dudas o cualquier comentario que puedan hacernos que siempre eh, a la finalización de este webinar podremos tratar, ¿de acuerdo? Y teniendo ya todo esto claro, pasamos a ver la primera de ellas que es la valoración de daños tradicional, ¿de acuerdo? En esta valoración de daños tradicional el perito Recibe un encargo de valoración, este encargo de valoración viene marcado con un taller al cual tiene que dirigirse para hacer la valoración de daños, aparte de otra información que vamos a ver a continuación. Pero antes les quiero hacer una pregunta, para lo cual eh, voy a utilizar el sondeo para hacer una pequeña pregunta acerca de la valoración de daños y la actividad del perito. Un momento, José Ignacio, recordamos a la audiencia, si quieren, para votar, tienen que tener eh, en pantalla no completa, o sea, quitar la pantalla completa y, y se emitirán sus votos. Perfecto, muchas gracias. La cuestión es, ¿las funciones del perito se limitan a la valoración de daños? ¿Sí o no? Ya pueden ustedes votar. Vamos con que no, José Ignacio, el 96% que no… Seguimos recopilando respuestas, ya ha votado más del 50% y gana claramente el no, ¿eh? con un 98%. Lo esperamos. Los votos escrutados, Lo un 63%. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa. Exacto. Todos los que habéis votado no, claro, estamos en lo cierto, los, los peritos no solo hacen esa, esa valoración de daños, realizan otras muchas funciones. La valoración de daños tradicional conlleva que en ese encargo que recibe el perito se presenta en el taller y empieza a ver los datos de identificación del vehículo. Tenemos que conocer el BIN, tenemos que conocer la placa de matrícula, esto es... Vital para verificar sencillamente que el vehículo que vamos a peritar es el vehículo que realmente tenemos que peritar, ¿de acuerdo? También en ese relato del en ese perdón, en ese encargo de peritación, vamos a tener el relato del siniestro. El relato del siniestro es la forma de ocurrencia tal cual no la des, del accidente, tal cual no la describe nuestro asegurado. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante y veremos después por qué. Vamos a tener el tipo de expediente, daños propios, vamos a tener eh, responsabilidad civil, vamos a tener cualquier otro expediente sujeto a un siniestro que no está mm, contemplado por convenios. Bueno, eh, vamos a tener multitud de expedientes que tendremos que ver y tendremos que conocer para saber de en qué manera llevar a cabo la peritación. Vamos a conocer el tipo de póliza y la cobertura que se ha visto afectada por el siniestro. Conoceremos si el vehículo tiene franquicia, si la póliza que tiene asegurada tiene franquicia y tendremos que determinar a la visión de los daños cuántas franquicias vamos a marcar, así como imputaciones, es decir, número de partes que deberíamos de dar en función de la política de la compañía aseguradora para la que trabajemos y eh, focos u orígenes de daño que pueden motivar distintas siniestros dentro de la misma reparación. ¿De acuerdo? Vale, con todo esto el perito se presenta en el taller, lleva claro toda la información que ha visto en su encargo de valoración, ¿de acuerdo? Y comienza la primera inspección visual del vehículo. Bueno, pues con el relato que él tenía, ve una serie de daños y con esto comienza una de las primeras actividades que hace el perito, que es la de comprobación de daños. Esta comprobación de daños la tiene que hacer estableciendo la correspondencia. ...de estos daños con ese relato del siniestro que nos han aportado. Para poder eh, ver si son correspondientes, valga la redundancia, y llevar a cabo la vale Si no lo son, pues tendríamos que hacer un reuse. Un reuse que podría ser parcial, es decir, parte de las piezas declaradas no se corresponden con ese relato... ...por lo tanto, no tengo que incluirlas en esa parte, o, por otro lado, hacer un reuse total si ninguna de las piezas dañadas que se ha declarado correspondieran con ese tipo de daños, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos viendo que hemos visto eh, todo el establecimiento de franquicias, ver qué tipo de póliza, hemos visto eh, el, el tipo de expediente, cómo lo vamos a peritar, hemos hecho la comprobación de daños, hemos rehusado o no rehusado en función de esa correspondencia de daños, y empiezo a valorar los daños, empiezo a realizar mi peritación, tengo que marcar las partidas, de peritación a cada una de las piezas declaradas y dañadas en el siniestro sustituciones, reparaciones, desmontajes, verificaciones, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera Voy marcando todo esto en el vehículo, en, en, en el taller y me doy cuenta que con los años que tiene el vehículo y el importe que llevo valorado puedo estar en una posible pérdida total, es decir, que el importe de la reparación supera el valor del vehículo. ¿Cuál es el valor del vehículo? Es el valor de referencia que tiene establecida la póliza, para que depende de cada compañía aseguradora, para poder o no peritar, establecer o no la pérdida total. ¿De acuerdo? Si se trata de daños propios. Estaríamos hablando de valores venales, valores Gamba neurotas valores eh, de mercado... Bueno distintos valores que podemos encontrar en, eh, en las distintas pólizas, ¿de acuerdo? Establecemos o no pérdida total, en el caso de que se establezca la pérdida total, lo que tengo que hacer es establecer la indemnización por ese vehículo que no se va a reparar. Esa indemnización correspondería con ese valor de referencia si se trata de unos daños propios, con el valor de mercado si se trata de una responsabilidad civil o que el vehículo ha sido un perjudicado. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo claro eh, que voy evolucionando, voy viendo, voy trabajando la valoración de daños, hago mi primer, mi, primer, mi primer avance o cierro la peritación en función de si hay o no hay daños ocultos y eh, entre otras cosas, pues también tengo que verificar si puede haber un fraude o no puede haber un fraude. Eh, la detección del fraude, en parte, ya sabéis que puede haber detección de fraude en la toma del parte, puede haber detección del fraude en, en tramitación, también hay detección del fraude en peritación. Todos aquellos daños que, como decíamos antes, no se corresponden o daños que son de más o tipología de daños que no tiene nada que ver con la, el, ese relato de siniestro que nos han dado, pues estaríamos... Eh, viendo si hay un intento real de engaño por parte de eh, la persona que ha dado ese, ese siniestro, ¿de acuerdo? Con lo cual, con lo cual eh, el perito también cuida de detectar esos fraudes. Si lo detecta, automáticamente tiene que hacer una investigación del fraude, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha hecho detección e investigación, hay que informar a la compañía de seguros. Hay que informar a la compañía de seguros cuando tengo una, un fraude, cuando tengo un reuse, cuando tengo una comprobación de daños, cuando tengo una verificación al contrario, cuando tengo muchísimas cosas. Todas estas informaciones que damos a la compañía de seguros la vamos a hacer a través de informes técnicos periciales. Aquí tenemos otra vez al perito trabajando en otra cosa nueva. ¿de acuerdo? Estos informes técnicos periciales, viajan siempre a la compañía de seguros, informan administrativamente, técnicamente y puede ser que también viajen a juzgado en caso de que sea preciso. En ese caso, utilizaremos ese informe para, en juzgado, hacer la defensa del de informe que nosotros hemos emitido. ¿De acuerdo? Bien, si ya vamos a peritos con una evolución que ya llevan... Eh, ...tiempo trabajando, que llevan tiempo preparándose, tenemos al perito especialista en distintas cosas, ¿de acuerdo? Hacer especialidades, pero las podemos hacer en otros daños, ¿qué es daña el coche cuando tiene un accidente en la vía pública? Podemos hacer una especialización en motocicletas, podemos hacer una especialización en vehículo industrial, podemos hacer una especialización en vehículo agrícola... ¿De acuerdo? Y también podemos hacer una, una especialización en reconstrucción de accidentes de tráfico. En este caso, lo que tenemos que ver es, no tengo claro en este siniestro eh, la responsabilidad del mismo y a través de cálculos matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, determino el porcentaje de responsabilidad de nuestro asegurado en el dicho siniestro. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hace el perito? Pues... Eh, Hacemos seguimientos de reparación. He dicho que iba a dejar la peritación en avance o bien cerrado dependiendo de si existen o no daños ocultos o si existen más daños que lógicamente tengo que desmontar parte de las piezas y accesorios del vehículo para poder ver. Entonces ese seguimiento de reparación también lo hace el, el perito. En esta peritación tradicional el perito se desplaza al taller para llevar a cabo esta este seguimiento de reparación y, por supuesto, ampliar el informe que nosotros tenemos ya de valoración de daños. Y meter o cambiar aquellas posiciones que, tras desmontar, tras reparar, puedo afirmar que se van a realizar de una manera o de otra. De acuerdo. Todo este seguimiento pues, se plasma en un nuevo avance o en un cierre definitivo de la peritación en función de los daños que tenga el vehículo. Además de los seguimientos, eh, tendremos que hacer peritaciones contradictorias o se nos pueden presentar a la peritación que nosotros hemos hecho una peritación contradictoria. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros como peritos nos tenemos que entrevistar con el perito eh, de la parte contraria, para llegar a un acuerdo sobre las posiciones o sobre los criterios que hemos seguido al hacer nuestra valoración, ¿de acuerdo? Esto, este encuentro se va a plasmar en un acta de conformidad o de disconformidad si llegamos a acuerdo o no con el otro perito, ¿de acuerdo? En caso de llegar a acuerdo se realizará un nuevo cierre, una nueva peritación con que englobe esas condiciones del acuerdo. Si no se llega, cada uno mantenemos nuestro punto de vista de manera eh, fija, lo que tenemos que hacer es un acta de disconformidad. Este acta de disconformidad puede incluso llegar a la presencia de un tercer perito que tome parte determinando y acordando con nosotros dos peritos el, el acuerdo al que se debe de llegar para indemnizar por el siniestro que haya sucedido. ¿De acuerdo? En este caso estaríamos hablando de una tercería pericial. Si os vais fijando, voy contando cosas que está haciendo nuestro perito. Y entre ello, entre que se presenta la contradictoria y realiza el acta, hace una visita a un par de vehículos que quieren asegurarse con la compañía de seguros y tenemos que hacer nuestro informe de aceptación de riesgos, en el cual el perito le dice a la compañía si el vehículo es asegurable o no si es asegurable únicamente a terceros, si es asegurable a un daños propios con franquicia, o se puede asegurar, porque está en perfecto estado, a un daños propios sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Como veis, todas y cada una de estas funciones hacen que el perito tenga que tener una capacitación, tenga que tener unos conocimientos y tenga que tener unas habilidades muy, muy, muy extensas, muy grandes, ¿de acuerdo?, y que toque muchas materias distintas, ¿vale? Esto nos permite eh, comprender que tenemos a un verdadero experto en todas y cada una de ellas. Para ello, para tener todas estas habilidades, pues hay fundamentalmente dos caminos. Uno es la experiencia, trabajar, trabajar, trabajar y adquirir esas habilidades paso a paso, y, eh, y el otro que a su vez puede ser complementario, está en la formación, ¿de acuerdo? Y en esto de la formación, pues en CESBIMAP vamos sabiendo un poquito, lo tenemos muy, muy, muy conocido, ¿de acuerdo? Y durante los 37 años que llevamos de historia, pues hemos ido configurando cada vez con la evolución, con la evolución tecnológica, con la evolución en las funciones del perito, con la evolución en las actividades que realiza el perito hemos ido elaborando todos y cada uno de los cursos que hemos dado, ¿de acuerdo? Y ahora, en la actualidad, pues el que tenemos eh, que permite a la gente entrar, conocer cómo se lleva a cabo el trabajo pericial es el de peritación, el curso superior de peritación de automóviles, ¿de acuerdo? Que en una modalidad semipresencial nos permite ir formando cada año a un buen número de personas en esto de la peritación y la valoración de daños en automóviles. Muy bien, pues visto esto, ¿de acuerdo? Nos vamos directamente a la siguiente transparencia en la cual ya tenemos valoraciones de daños en taller. Y me vais a decir, espera, espera, ¿ahora el perito no hace la peritación y la hace el taller? No. A lo mejor el título sí que puede dar lugar a pensar esto, pero no es así. Eh, eh, lo, que, lo que sí que hemos tenido es una entrada de herramientas de peritación masiva, eh, una entrada de peritación, de herramientas de peritación tecnológica, sobre todo software de valoración de daños, eh, que, se, que nos ha permitido a los peritos, la verdad, nos ha permitido disponer de mucha información y de realizar las valoraciones de otra manera distinta a como las hacíamos antes con lapicero y sumando todos y cada uno de los valores. ¿De acuerdo? Eh, esta es la entrada de herramientas de peritación, hasta ahora, hasta donde estábamos hablando de peritación tradicional, las estaban manejando los peritos. Podemos hablar de distintos programas de valoración dentro de Solera, estamos hablando de, de Audatex en sus distintas variables, Solera Web, etcétera, etcétera. Hablamos de Get Estimate, hablamos de Eurotax Repair Estimate, eh, hablamos de los programas DAT, como veis hay distintas herramientas, de acuerdo, y estas herramientas pasaron también a ser usadas por los talleres, es decir, hasta ahora el taller recepcionaba el coche más bien lo cogía en depósito para esperar a la llegada del perito y en esta fase que en la que estoy comentando seguimos haciendo lo mismo, el taller pone en depósito el vehículo en su taller y espera a la llegada del perito pero en esa espera el taller también con su propio sistema de valoración ha realizado la peritación de los daños, el perito realiza la peritación de los daños y Ambos tienen la misma herramienta, disponen de los mismos eh, datos que nos ofrecen estos programas de peritación para entrar en el ámbito de la negociación de la valoración. Aquí ya lo que buscamos, lógicamente, tanto en el paso anterior como en este, es encontrar un consenso, encontrar un acuerdo para que la reparación se realice de la forma más adecuada, técnica y económicamente posible. ¿De acuerdo? entonces si me decís esta esto es una fase realmente bueno lo que sí que tengo ya es una intervención de los talleres eh, utilizando mismas herramientas que utilizaban los peritos en ese momento ¿no? entonces ahí ya tenemos un encuentro tenemos una participación más activa de del taller tenemos una elaboración de las peritaciones por parte de los talleres y lógicamente tenemos eh, el mismo lenguaje para llegar a el acuerdo de valoración de daños. Bien. Eh, vamos a ver. Ya tenemos la valoración de daños tradicional y tenemos la valoración de daños en el taller. Vamos a pasar directamente a la valoración de daños a distancia. ¿De acuerdo? Y para ello, pues vamos a plantear una pregunta. ¿Eh? Que es la misma que en ese momento se plantearon las distintas compañías aseguradoras. Vamos a ver, ¿es posible llevar a cabo la valoración de daños sin la presencia física del perito en el taller? Y todas, prácticamente todas las compañías aseguradoras llegaron a... Eh, la conclusión o intentaron llegar a la conclusión de que sí que era posible, ¿no? La primera de las formas, la que estáis viendo ahora en imagen, vamos a eh, hacer fotografías. Ahora el perito recibe el encargo de peritación pero le dice es una valoración a distancia, con lo cual el coche entra en el taller al taller, dependiendo de las compañías y del grado de implicación del taller con esa compañía aseguradora, se le daban más datos o menos, es decir, relatos de siniestro, franquicias, eh, cómo se han causado los daños, eh, qué daños hay que peritar, qué piezas se peritan, etcétera, etcétera, etcétera. El taller recepciona el vehículo y comienza su toma de fotografías. Como veis en la imagen, está tomando... Las cuatro esquinas, las fotografías de las cuatro esquinas del vehículo. Me permite tener una visión global del coche y saber los daños. Previamente veíamos que sacábamos placa de matrícula, veíamos que sacábamos el BIN, el, el BIN troquelado, que sacábamos incluso alguna placa que también contiene BIN por, por tener una información adicional en función de la marca del vehículo. Y a continuación, realizadas todas estas fotografías administrativas, nos, el taller nos toma las fotografías de los daños. Estas fotografías de los daños las hace de dos formas, o lo, lo idóneo, lo apropiado es hacerlas de dos formas. Primero el daño general, primero la pieza en general con el daño incluido. ¿De acuerdo? ¿Con esto que tenemos? Tenemos una idea clara de la magnitud, de la intensidad del daño y dónde está situado. Después, Podemos hacer o no, en función de la necesidad que tengamos, fotos de detalles de ese daño para tener claro eh, que la partida de peritación se pueda dar con total fiabilidad. ¿De acuerdo? Es una forma práctica de poder conocer, primero, el enfoque global del daño, segundo en ese detalle cuál es el tiempo de reparación que hemos de dar, si es preciso sustituir o no, si hay que desmontar algunas piezas o no hay que desmontarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta sería la primera forma de hacer una habilitación a distancia. Estas fotos las ha sacado el taller, las tiene el taller en, en su propiedad, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué va a hacer el taller? Pues ahora el taller va a enviárselas a la compañía aseguradora, se podrían enviar bien vía email, bien vía correo electrónico, o también vía intranet, vía página web a las de la propia compañía a las cuales los talleres tienen acceso. ¿De acuerdo? Y manejan ya, como veis, software que son propios de compañías aseguradoras. Bien, una vez que llegan a la compañía aseguradora, allí hay un perito que abre las fotografías y empieza a valorar esos daños que ve en esas fotos. Fundamental, comunicación entre el taller y el perito. En un momento dado podemos necesitar que, eh, oye, el BIN no se ve claramente, por favor, repíteme la fotografía, no he visto los daños de la aleta trasera izquierda, por favor, me los puedes repetir o enséñame otra imagen donde pueda verlos porque no sé cómo son de grandes o en dónde están situados, si es una zona abierta, si es una zona cerrada, qué tipo de reparación vas a hacer, si es preciso desmontar o no algún accesorio para poder acceder a la zona dañada, etcétera, etcétera, etcétera. Esa comunicación es vital. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a través de la foto el taller va a tomar, va a hacer ese reportaje fotográfico, el perito lo va a recibir. Y a partir de aquí empezamos a tratar todos los temas. Vale, ¿y la segunda forma de hacer peritación a distancia? Pues la segunda forma es lo que se conoce con el nombre de videoperitación. La videoperitación, bueno, en principio podría ser que el taller tomase con vídeo imágenes de todo el vehículo, y a continuación, enviase esas imágenes de la misma manera que ha enviado las fotos. Pero la videoperitación me permite ir más allá. Me permite que, los, que tanto los peritos como los asesores o jefes de taller del, del, del taller que está tomando el vídeo queden a una hora concreta para el primero, el taller, tomar las imágenes y el perito estarlas viendo en su monitor. De manera que puede estar gestionando su peritación a la misma vez que se toman las imágenes. Están comunicados, con lo cual lo puede hacer en tiempo real. Puede pedirle al taller, oye, búscame otro enfoque que no veo bien el daño. Vuelve a sacarme el daño de la parte delantera que no me quedó claro una cosa o no recuerdo si había o no había. Eh, vuélveme a enseñar este daño. Por favor, sácame una foto de dentro que no veo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener a nuestra disposición. El poder realizarlo de esta manera y cuando acabe la sesión de vídeo poder tener la peritación o ese avance de, de peritación realizado, procesarlo y tener, eh, poder enviárselo al taller para que pueda comenzar con la reparación sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Fijaros lo importante que es este tipo de peritación. Eh, no es una utilización masiva pero fijaros lo importante que puede llegar a ser incluso en circunstancias como el taller, es un taller solo que se encuentra a muchos kilómetros de los distintos centros de peritación, con lo cual solo se visita una vez por semana, podemos estar haciendo coches de ese taller, podemos agilizar trabajo, podemos eh, mover esas peritaciones, acortar esa vida media de peritación utilizando un tipo de peritación en, en videoperitación o en fotoperitación, eh, aquellos talleres en los cuales eh, o aquellos vehículos que necesitan una valoración rápida un avance que tenemos que cerrar rápido oye, mira, me mandaste desmontar esto, te adjunto mira que vamos a ver las fotos con el vídeo o vamos a ver la grabación de vídeo que te acabo de hacer en las cuales están los daños, puedo verlo en el coche podemos adelantar muchísimo tiempo y ni que contaros en la, en la época en la que nos encontramos ahora que aunque ya empezamos a la nueva normalidad, lo cierto es que todavía tenemos un grado elevado de limitación de nuestra movilidad, hemos tenido una limitación total de movilidad, ha habido coches en los talleres eh, los talleres que no, han tenido, que no han tenido que cerrar o durante el periodo de tiempo que no, que no han tenido que cerrar y han podido seguir trabajando, Tenían una serie de vehículos, el perito no podía acceder a ese taller por la situación en la que nos encontrábamos y desde luego el uso de fotoperitación y de videoperitación se ha visto muy, muy extendido. Además, tecnológicamente nos encontramos en un momento buenísimo. Los mismos programas de valoración de daños que comentábamos anteriormente disponen de aplicaciones, disponen de eh, diversas funciones en las cuales pueden conectar perito con taller para hacer esa videotasación a través del propio programa. Es decir, nos han solucionado la papeleta de eh, utilizar softwares propios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es perfecto el momento para poder trabajar con, con esta videoperitación. Como decía, la peritación tradicional, la peritación en taller, ya no se hace porque se está haciendo esta. No, ni mucho menos. Sigue haciéndose. Además, se hace en el mayor número de las peritaciones que se hacen pero con estas soluciones estamos, permitidme que sea redundante, estamos solucionando diversas problemáticas que veníamos arrastrando en cuanto a peritaciones como en los casos que os he comentado o los ejemplos que os he comentado. ¿De acuerdo? Y por último, eh, la, última, la, la última tendencia, la última forma en la que estamos haciendo las valoraciones de daños no es otra que la valoración de daños por el taller. Ahora, además de la recepción y del reportaje fotográfico, como hacíamos antes, el asesor del taller, el jefe de taller, tiene que hacer eh, la recepción del vehículo, el reportaje fotográfico y además establecer o conocer todo el relato del siniestro, qué piezas están incluidas, qué piezas no, basada en criterios de compañía. Y si no, si tuviese alguna duda, desde luego los peritos de la compañía estarían ahí, ...para aclarar la duda que se pudiese tener en cuanto a si esta pieza está incluida o no está incluida. Tienen que establecer el número de franquicias en función de los criterios de la compañía. O sea que esto ya requiere que también el personal del taller, también ese jefe de taller, ese asesor... ...vaya adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades que le van a ser útiles para trabajar con estas compañías... ¿Qué más va a hacer? Pues bueno, va a determinar o va a realizar la valoración de los daños. Lo podemos ver en la imagen. En este momento tenemos a nuestro perito tasando, tasando los daños que se han declarado en, en el vehículo. ¿De acuerdo? Eh, vas, va a tomar las fotografías oportunas de los daños, como es lógico y normal. Y fotografías que en estos casos, en las peritaciones de taller, cobran una especial importancia. ¿De acuerdo? Van a ser el documento gráfico que va a justificar todas y cada una de las partidas de peritación que va a marcar el taller. Vemos un daño en el paragolpes delantero que puede acarrear que tengamos daños internos. Vale, pues nuestro taller hará un avance de peritación, empezará a trabajar basándose en ese avance de peritación y esperará a tener desmontado por completo el vehículo para seguir visualizando daños y completar ese avance a un cierre o a otro avance en función de lo que se encuentre. Perfecto. O sea, que estamos viendo que los talleres estamos haciendo una serie de actividades en forma a cumplir con esa valoración de daños para la compañía de seguros, cliente suya. Vale, bien. Y a partir de aquí, ¿qué más requiere? Pues a partir de aquí tenemos... Eh que eh, realizar otro par de funciones más. La compañía solicita al taller que se lleve a cabo eh, los seguimientos de reparación. Seguimientos de reparación que, vuelvo a insistir, en este caso tienen una importancia vital. Nos permiten controlar la reparación, sustitución, desmontajes de todas y cada una de aquellas piezas que han formado parte de la valoración de daños que hicimos en un inicio. Hacemos seguimientos de reparaciones, hacemos seguimientos de eh, reparaciones de piezas y eh, en función de esa importancia se recomienda que al menos tengamos un número fijo de seguimientos. Indudablemente, si el coche ha ido a bancada, ha ido a mini banco, tenemos que tener un seguimiento aquí. Vamos a determinar qué piezas o qué no piezas se van a ver afectadas. ¿De acuerdo? Sí, eh, mirad, daño en la traviesa, o sea que nuestro, nuestro asesor había, había visto bien y ahora va a continuar con esa valoración de daños que estaba haciendo y ya va a haber también el seguimiento en la zona de carrocería. Se pues estaba diciendo de bancada, el área de carrocería también... Necesita, como veis, un seguimiento de reparación, entonces eh, le haremos cuando el coche vaya a pasar al área de pintura, ya le tenemos completamente reparado, un vistazo, un seguimiento de la calidad de la reparación realizada y una toma de fotografías que justifique las reparaciones que se han llevado a cabo. Entra pintura, como está el vehículo que, que podemos ver, entra en pintura y en pintura volvemos a hacer otro seguimiento, ¿de acuerdo? Este seguimiento que vamos a hacer en pintura eh, le podemos hacer pues, antes de entrar en cabina, con todos los fondos aplicados y tenemos un conocimiento exacto de todo el trabajo llevado a cabo en, en el área de pintura. Posteriormente, a salida de cabina y antes de montaje, pues, eh, también viene bien hacer un, un, un seguimiento verificando todo el pintado de, de todas las piezas del coche. Cuando montemos los accesorios, pues haremos un control de calidad final, haremos un control de calidad final en el cual veremos eh, cómo ha quedado el vehículo, cómo queda montado, veremos todo lo que pueden ser holguras, reparaciones realizadas, piezas sustituidas, que todo esté perfectamente encajado y que todo el coche, eh, cuando se le entregue al cliente, pues no tenga ningún motivo de reclamación. ¿De acuerdo? Y estas son las partes que vamos a hacer. En resumen, pues en resumen vamos a tener que ahora es eh, también, para, además de los peritos, las personas de taller, las que van a realizar todas estas funciones que contamos y que podemos ver aquí. Desde una primera inspección visual a una identificación del vehículo con sus tipos de expedientes, con sus franquicias, etcétera, etcétera, la comprobación de daños, la estimación de los daños y todas las partidas de peritación, comenzamos a reparar, hacemos seguimiento de reparación, hacemos control de calidad final y todo ello lo montamos en un reportaje fotográfico que quede como eh, documento gráfico de todo el trabajo realizado. ¿De acuerdo? ¿Esto qué hace pensar? Esto hace pensar que ahora ese asesor, ese jefe de taller también necesita una nueva capacitación, necesita una nueva formación, necesita adquirir una serie de habilidades que no son otras que las que requieren las compañías aseguradoras para mantener esa relación de trabajo conjunto que están llevando a cabo. ¿De acuerdo? Y para terminar... Pues no me queda otra que preguntar, hacernos la gran pregunta de a partir de ahora y a partir de ahora qué va a haber, qué va a haber en las formas de peritar. Bueno, pues a partir de ahora eh, hablar de futuro siempre es, eh, pues hay que tener cuidado, hay que ser prudentes. Hay que ver por dónde avanzan las cosas. Y bueno, lo que sí que tenemos claro es a través de prensa, a través de comunicados de, de distintas compañías aseguradoras, etcétera. Lo que sí que conocemos es que se está trabajando en distintas líneas para tener un complemento más a esa peritación tradicional o a esta peritación realizada por taller o a la peritación a distancia que hablábamos antes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Bueno, pues en principio vamos a aprovechar dos, dos, dos características de, de valoración. Una es, a lo largo del tiempo hemos hecho muchísimas peritaciones, muchísimas y las tenemos documentadas con fotografías, las tenemos documentadas con tipo de siniestro, las tenemos documentadas con las franquicias que se aplican, las tenemos documentadas con los costes medios, con los costes individuales. Disponemos de todo tipo de dato. Este dato se puede... Eh, utilizar para hacer un estudio, un análisis del mismo, eh, basarnos en Big Data, para o poder predecir cuáles van a ser los costes de peritación o cuáles van a ser las características que van a tener las valoraciones en función de unas variables de entrada. Tipo de siniestro, tipos de daños, elementos dañados, etcétera, etcétera. Es decir, con muy poca información de entrada podemos tener una apreciación global de todo el siniestro. ¿De acuerdo? Eh, este tipo de valoración predictiva se está trabajando en él y puede ser, puede ser aprovechable para determinada tipología de siniestro en un momento dado en la cual podamos actuar, podamos definir bien, podamos enseñar bien a la máquina y podamos obtener unos resultados fiables para, para este tipo de... de eso, o esa tipología de siniestro, como os comento. ¿De acuerdo? La siguiente o, o la otra vía en la cual se están realizando estudios, pues no es otra que mmm, la valoración a través de imagen. Hemos tomado un tipo de fotografías, hemos tomado un número de fotografías a cada uno de los vehículos. Y esas fotografías las puedo relacionar con una casuística de daños determinada. Entonces, enseñando de nuevo a la máquina a identificar esos daños en esas piezas, puede ser que podamos dimensionar ese daño para que podamos obtener un resultado. ¿Vale? A ver, esto... Son avances, son avances tímidos. Las distintas compañías aseguradoras están en prensa, en comunicados, diciéndonos que se están trabajando en esta, en esta dirección. Y hasta ahora es todo lo que conocemos y todo lo que podemos contar en este, en este sentido. ¿Lo veremos? Pues probablemente se verá algunas cosas manteniendo la misma línea que traíamos aquí, es decir, iríamos al 1, al 2, al 3, al 4, tradicional, taller, eh, distancia, taller, eh, realizada por el taller y a lo mejor hay un 5 en el cual tenemos eh, la peritación robotizada en la cual podemos obtener una serie de datos y complementar todas estas peritaciones, todas estas formas de llevar a cabo valoraciones que hemos visto hasta ahora. Y bien, es todo lo que os cuento. Eh, por mi parte, nada más. Como veis, muchísimas gracias a todos. Y ahora, pues doy paso a mi compañero Javier por si tenemos algún comentario, alguna sugerencia, tenemos preguntas. Ya nos dices. Felicidades, José Ignacio. Una exposición brillante, muy bien trabajada y felicidades a, a todo el departamento de multimedia que te ha ayudado a elaborarla como así me lo están haciendo saber eh, muchos de los asistentes. Así que felicitaciones, que te traslado. Aprovecho para dar las gracias también, nos están siguiendo desde Argentina, Brasil y Chile. Así que buenos días, Argentina, Brasil y Chile. Buenos y días. Saludos, saludos que te traslado también eh, de su parte. Eh, uh -huh. Son muchas las cuestiones que, que han ido planteando a lo largo de la charla y lo que he hecho es agruparlas en, por los distintos bloques de, que nos has explicado. Aprovecho para decir a todos los asistentes que están llenando el panel de preguntas que, que no se preocupen si su pregunta no sale, que todas serán respondidas. Entonces vamos a intentar eh, dar respuesta en los minutos que nos queden de webinar a, al mayor número posible, pero que tengan la certeza que vamos a contestar una a una todas las respuestas, puesto todas las preguntas, puesto que traen su nombre y su dirección de correo. Uh -huh. Mira, en el, eh, José Ignacio, en el primer bloque nos has hablado de valoración tradicional y valoración en el taller. Eh, el, una de las dudas que me dicen es que realmente cuál es la línea que delimita una y otra valoración, porque parece que están muy unidas. Bueno, es que en, en realidad la dinámica de trabajo es la misma, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una peritación que requiere una presencia física del perito en taller y de la realización de la peritación por este perito. Hasta ahí todo es igual. Antes, eh, en, si nos vamos a una peritación tradicional, pues el perito llegaba, hacía su peritación, comentaba con el taller lo que había marcado en su peritación y automáticamente llegaban a ese consenso o a ese acuerdo que permitía establecer un importe líquido de indemnización y reparar el vehículo. Eh, en la segunda etapa, el taller ya ha preparado de la misma manera la peritación que lo ha hecho, que después va a elaborar el perito. Utilizan el mismo sistema de, de peritación o, o sistemas que puedan ser iguales a la hora de entregar dato. Esos datos de sobre la valoración, sobre cuántos son tiempos de sustitución, sobre cuántos son tiempos de desmontaje, sobre la utilización de baremos eh, que utiliza la compañía, baremos de pintura CERVIMAP, baremos de reparación CERVIMAP, el IRE, etcétera, etcétera, pues cualquier tipo de herramienta que utilicen la pueden utilizar los dos. Con lo cual, la obtención de ese dato, que va a ser el dato negociado, lo van, a tener, lo van a tener más accesible y va a ser una negociación más profesional, por decirlo de alguna manera. Perfecto, muchas gracias. Añado a las felicitaciones, también nos saludan desde Panamá. Así que yo creo que ya es buenas tardes, ya han pasado el mediodía, así que buenas tardes también Panamá. Eh, si, si se queda algún país me lo decís y, y, y lo menciono. Eh, José Ignacio, en el, en el bloque que nos has hablado de valoración delegada, nos has hablado, eh, nos decías que el taller es el que hace la recepción del vehículo y también quien realiza el fotorreportaje. También nos has hablado de la posibilidad de vídeo eh, para la compañía de seguros. En una peritación a distancia, sí. En una peritación a distancia. De este, de este sistema del que hablamos, ¿es el taller quien determina las piezas que se van a reparar? Es otra de las consultas que nos hacen. Eh, no, en ninguno de los dos sistemas bueno, vamos a ver, en el sistema de peritación a distancia va a haber unas piezas que ha declarado el asegurado o una zona del vehículo en función de, del encargo de peritación que haya y esas piezas son las que se tienen que peritar es bueno y es muy importante que el taller las conozca porque él va a realizar ese reportaje fotográfico, por ejemplo, para luego enviarlo, entonces si tengo un daño delantero que se ha declarado y hay un daño trasero que no está declarado, pero el taller no lo sabe, puede tomar fotos de todo y entonces estaríamos todos trabajando de más. Sería una inversión en tiempo y en recursos que no, que no, no tendría ningún sentido. ¿no? Entonces, que el taller conozca dónde está la zona implicada y demás es fundamental. Ahora bien, la determinación y las exclusiones o reuses que se pueden hacer de determinadas piezas en función del siniestro que se tenga, lo va a hacer lógicamente el perito del de perito de seguros de automóviles de la compañía que va a ver esas ¿de acuerdo? en el caso de peritación en taller, aquí sí que si tenemos por ejemplo un perjudicado que ha tenido un alcance y tiene daños en la parte trasera, pues la delimitación de los daños que se han sucedido en ese siniestro, lógicamente la tiene que hacer el taller, eso no quiere decir que la compañía por supuesto tenga que decir la última palabra al respecto de ello Perfecto. Lamento pedirte más brevedad en las respuestas. Lo sí, siento. sí, sí. Perdón. Eh, eh, eh, eh, no, no, no. Eh, mira, en, en esta línea que nos estabas comentando eh, eh, y en el siguiente bloque, en la valoración por el taller, decías que es el taller quien realiza la valoración de daños utilizando los mismos criterios que la, eh, y las herramientas que las compañías de seguros. Exacto. Esto no quiere decir que la compañía no sepa eh, qué está haciendo el taller, ¿verdad? No, no, la compañía, hombre, lógico, la compañía lo conoce en todo momento, tiene sus elementos de control y tiene sus elementos de comunicación con el taller. ¿De acuerdo? Existen, digamos, criterios de control en los cuales pues, se puede llegar a la verificación de distintas eh, peritaciones, la verificación de distintas reparaciones para verificar, lógicamente, que todo se está realizando de forma correcta. Además, todos los ratios, todos los índices que se miden en una peritación al perito, hablamos de costes medios, de vida media, hablamos de eh, grado o porcentaje de, de piezas sustituidas, hablamos todo. Lo mismo se hace analizando a las talleres, lógicamente, con lo cual vamos a tener una visión clara de cómo se están valorando los daños en todos y cada uno de ellos. Al igual que hacemos con los peritos de nómina, con los peritos externos, con distintos gabinetes de peritación que trabajen para nosotros, etc. Estoy leyendo, mientras oigo tu, tu explicación, el panel de preguntas. Nos están preguntando por formación en la modalidad 100% a distancia, por convalidaciones. Nos están, nos están preguntando por precios de costes de reparación. Eh, Cristian, te contestaremos. Eh, Alexis nos decía y esta la, la tengo que leer, en vehículos como el Tesla, que son eléctricos y por ende tienen componentes costosos, ¿existe algún tipo de acuerdo directo con el taller o existe algún baremo para este tipo de autos? Un tema muy, muy recurrente, el tema de, de los vehículos Exacto. eléctricos. Para, para todo tipo de vehículo eléctrico tenemos en cuenta que las particularidades de valoración son distintas que en un vehículo de combustión. Hay distintos elementos, hay distintos elementos expuestos también. ¿De acuerdo? Hablamos de una toma de corriente que puede estar eh, en una aleta trasera de un vehículo, hablamos de la parte delantera en vehículos de, de combustión, podemos tener un radiador, podemos tener un intercooler en un turbo, podemos tener distintos elementos que en un eléctrico lógicamente no tienen cabida, aunque sí que tenemos un sistema de refrigeración propio de ese vehículo eléctrico que tenemos que tratar y tenemos otra serie de características que lógicamente se deben de ver. Todo lo que concierne a esos elementos eléctricos eh, se debe de valorar y se debe de tener conocimiento de ello. Por eso, al igual que digo, para el resto de especialidades periciales, el conocer vehículo eléctrico, el conocer todas las innovaciones tecnológicas que estamos viendo ahora como ayudas a conducción, etcétera, etcétera, pues son vitales para, para el desarrollo del trabajo del perito. Acuerdos, acuerdos como tal. Puede haber acuerdos locales o particulares con determinadas marcas de vehículos para el tratamiento de esos vehículos eléctricos, igual que se tienen para los vehículos de combustión, pero no implica que se tenga un modo de peritación eh, especial con estos tipos de vehículos o que se haga de otra manera. No, no. Estos vehículos los disponemos de ellos en los sistemas de valoración y los tratamos conforme a lo que es en vehículos. ¿Elementos más caros más baratos? Desde luego que sí. ¿De acuerdo? Podemos tener elementos carísimos en vehículos, en vehículos de esta naturaleza, es difícil que se dañen los elementos puros del funcionamiento eléctrico, suelen ir muy protegidos, unas baterías, un, un, un, un, los, todos los uniones de motor, etcétera, etcétera, pues es complicado, es complicado que, que se dañen porque suelen estar bastante protegidos. Ahora bien, en los vehículos híbridos, por ejemplo, que tenemos una tracción trasera con un motor eléctrico en el propio eje trasero pues puede ser que resulte dañado y lógicamente se tiene que tratar eh, viendo las posibilidades de reparación o sustitución que son únicas pero no tenemos mm, eh, digamos un baremo especial para tratarlos conocemos su, su reparabilidad y sabemos cómo tenemos que hacer las preditaciones para que se reparen bien Sigue el panel de preguntas llenándose yo sigo pidiéndote brevedad pero, sí, perdón. Nos preguntan por convalidaciones, nos están hablando de costes, de precios de taller, que es, es otro tema. Mira, hay una, una pregunta que hace Rafael Muñoz, eh, dice, si hacen la aplicación en el taller mediante fotografías o vídeos, ¿también se tendrían que realizar fotografías con los elementos desmontados? Habría que hacer fotografía de seguimiento de reparación, indudablemente. Sí. Si hablamos de una peritación a distancia, hombre, tenemos que ver, hay que, hay que estudiar caso por caso y hay que ver la tipología de todos los coches que tenemos. A ver, una reparación de daños de aparcamiento, donde hemos desmontado unos accesorios, donde tenemos una delimitación de daños bien planteada y donde sabemos que no vamos a tener ningún daño oculto, pues puede ser una peritación a cierre en primera, en primera valoración. Ahora, un alcance en el cual tenemos elementos que pueden haber resultado dañados. Fijaros en la traviesa que hemos visto en imágenes que se dañaba por el impacto del paragolpes. Con el paragolpes puesto es imposible verlo. Hay que establecer ese seguimiento de reparación. Y ese seguimiento de reparación hay que documentarlo. Hay que documentarlo igualmente que hemos documentado la primera peritación. Sin lugar a dudas. Eh, esta pregunta sé que te va a hacer especial ilusión porque tú no hace mucho tiempo has estado en Estados Unidos. Eh, me entran preguntas y se me, y se me quitan del, del panel. A ver. La hemos perdido. Aquí. No, no, no, no, no, no se pierden. Es que van a salir. Parad un momento de, de hacer preguntas. ¿Sabrías decirnos qué tipo de herramientas y métodos se está usando actualmente en países como Estados Unidos? Eh, no lo ya. sé con exactitud. Estados Unidos eh, tiene distintos, distintos sistemas de valoración. Solera... Es, es marca, es, es brand de, eh, estadounidense, tiene desarrollo de sistemas de valoraciones propios. Mitchell, que es actual propietaria de GT Estimate, eh, bueno, propietaria o son socios, es decir, pertenecen al mismo grupo, indudablemente también es estadounidense, con lo cual también tiene desarrollado su sistema de valoración de daños en, en Estados Unidos e imagino que a nivel local habrá algunos que se nos escapen y no conozcamos, desde luego que sí. Eh, insisto una vez a todos, eh, muchísimas gracias por vuestra participación. Ha venido una aluvión de preguntas de repente, la gente ha empezado a, a, a ponerlas. Eh, insisto, vamos a contestar todas personalmente, una a una, nada, ninguna se va a quedar sin respuesta. Nos estamos quedando sin tiempo y hay una gran pregunta que no puedo eludirla porque eh, muchos la tienen en mente, algunos han atrevido a lanzarla y otros quizás eh, no, no, no, no se atreven a escribirlo, pero con todo esto que nos has contado desde el principio, todos estos sistemas de valoración, la pregunta es, eh, ¿qué va a pasar con el perito? ¿Quiere decir esto que, en el que el perito en el futuro no será necesario, la figura del perito? Hombre, yo quiero creer que va a ser muy necesaria. De hecho, vivimos, somos peritos, <ríe> ¿de acuerdo? Yep. Va a ser yep. Te lanzo necesario. la pregunta. No, te, me explico. Eh, es decir, todas estas cosas que habéis ido viendo, todas estas formas de peritar y todas las que puedan venir, son complementarias a la actuación pericial. El perito, eh, si bien es cierto, en valoraciones que aportan poco valor, a lo mejor no tiene la intervención que ha venido teniendo clásicamente, pero la va a tener en otros tipos de valoraciones que indudablemente va a ser necesaria su presencia todo el trabajo pericial todas y cada una de las funciones que te he ido contando requieren de un conocimiento requieren de una habilidad que indudablemente vamos a seguir dándole valor para realizar nuestro trabajo y por último a todas las anteriores necesitan de un seguimiento necesitan de un control necesitan de una auditoría permíteme que lo diga así Técnica que nos permita tener claro que todo se está realizando correctamente y se está realizando conforme a los criterios que nosotros queremos que se realice. Indudablemente, la labor del perito aquí es fundamental. Cuando vaya evolucionando la técnica, la tecnología, que estamos viendo que cada año es a pasos agigantados, ¿de acuerdo? Aquí, esa formación continua, ese saber hacer, solo, única y exclusivamente, a tiempo real lo vamos a obtener de esa labor pericial. Mira, se refieren Fernando García, Miguel Ángel del Valle eh, y otras personas más, se están refiriendo a todo el tema que estás comentando. Por ejemplo, Fernando decía que si automatizar tanto no conllevará menos tarea de perito y acabará solo el tema con software. Eh, he reducido mucho la pregunta. Miguel Ángel del Valle habla también de otros software con, con fotografía como Google Cam y valoración automatizada de, de sí. daños. ¿Cómo puede afectar la demanda de profesionales? Eh, es decir, finalmente, en todo el trabajo que aporte valor, que en todo el todo trabajo que necesite la compañía aseguradora para marcar la diferencia, ahí va a estar el perito con todo este conocimiento, con todo este saber hacer que os estoy comentando. Sí que es cierto que estamos mmm, viendo nuevas formas de hacer cosas. Lo que nos tenemos que adaptar es a realizar el trabajo que aporta valor el trabajo que verdaderamente es necesario hacer desde la labor pericial, ¿de acuerdo? También se pensó cuando empezamos con, cuando se empezaron a hacer pues temas de fotoperitación, de videoperitación, que llevamos años con ellos, eh, se pensó que nos convertía eh, al perito en alguien que iba a estar sentado frente a un monitor diciendo datos correctos, foto de años aquí, pum pum pum, peritación realizada, mando, pum pum pum, no, y al final... Hay muchos, muchos siniestros, hay muchos casos, hay muchas correspondencias de años, hay muchas eh, actuaciones en juzgado, hay mucho trabajo que tiene que ser realizado a día de hoy por el perito. Y yo confío en que indudablemente va a mantener una gran, un gran nivel de trabajo y va a mantener un buen número de valoraciones que le permita estar desarrollando tareas profesionales como, como en la actualidad se están haciendo. Siguen llegando felicitaciones, nos piden que por favor que hagamos más webinars de este tipo, que, que, que hace falta y que notan, notan una profesionalidad y una cercanía que les está gustando. Esto se me ha llenado el panel de, de preguntas, no tenemos más tiempo, así que de nuevo muchas gracias a todos los asistentes y enhorabuena José Ignacio, muchísimas gracias. Gracias Javier, gracias a todo el mundo que nos ha visto, gracias de verdad. Eh, no, no quepa duda de que atenderemos todas y cada una de las preguntas que no hemos podido atender aquí y alguna más si tenéis eh, necesidad de conocer pues alguna de tipo dato, alguna de tipo eh, sobre trabajo que se realice o sobre algún grado de especialización en peritación, sobre cualquier otra otra, otra pregunta que pueda surgir a partir de este webinar y que no esté no esté concentrada ...justo en, en la dinámica o en la temática del mismo, por favor también hacérnosla... ...que estaremos encantados de mantener eh, un intercambio de correos, una conversación... ...o cualquier otro tipo de, de, de contacto que pudiéramos llegar a tener. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, paso a Teresa para que... Nos gracias, nos gracias Javier. Gracias José Ignacio por este webinar tan interesante. Javier, muy interesante también la recopilación de preguntas... Y gracias a todos los asistentes de todos los países que han estado con nosotros y que les ha gustado este webinar. Desde aquí les emplazamos al siguiente webinar, tendrá lugar el día 25 de junio. En este caso será sobre un tema totalmente diferente, será sobre y recambios o el desguace más automatizado de Europa. Síganos por nuestras redes sociales y podrán ver cómo trabajamos, cómo vendemos recambios o repuestos de calidad y, y cómo funciona ese desguace automatizado. Muchas gracias a todos. Bueno, Hasta tarde, luego, gracias. gracias. Buenas tardes.